Muestra, te Andrés, para la cámara, manda un saludo. Ahora estamos. Armamos una rueda con el neumático que él tiene. Vamos a hacer la misma medida de manual machine, pero vamos a hacer un mini manual machine. Lo vamos a cortar acá, lo vamos a cortar acá. Y eso pretendemos que funcione para que sea un manual machine chiquitito, funcional, liviano y compacto. Así que lo primero que vamos a hacer es medir cuánto necesitamos para que tengamos el... Tope de la rueda trasera y el tope de adelante, y no nos falte espacio. Me siento como el comparini, weón. Esa onda, eh? ¿Cómo Y con las manos en los bolsillos. Sí, tranquilito, para el frío. ¿Puedo, ¿Puedo probarlo? Con mucho cuidado. Sí, sí, sí. sí. No, tengo a apretarlo mucho, ah, ¿eh? Porque anda muy fuerte. Dale con calma, nomás. Sí. Muéstrale a la gente, Wolverham. Aquí vamos a cortar este entonces, que era de 75, y este es de 45. Un corte para allá, por acá, y esas deberían ser las dos partes principales de esta pieza de ingeniería. Vamos a ocupar la mesa de corte, se podría hacer con una sierra circular y una escuadra, pero esto es lo que tenemos disponible acá, así que lo vamos a ocupar. Ok, Andrés, ¿cuáles son tus primeras impresiones de tu manual machine? Está quedando bonito. <risa> ¿No Obviamente. dejaste el, el espacio de hacia atrás? No creo que sea necesario porque tu, tu rueda se apoya acá. Con todo esto hacia atrás, si te cuesta levantar la bicicleta, yo creo que te va a ser imposible levantar este pedazo de madera hacia atrás. Claro. Cuenta, cuéntame, Andrés, ¿por qué, ¿por qué un manual machine? ¿Por qué? Mi técnica en manual está media mala. Y nos hemos dado cuenta que en el rechazo al salto hay que meterle buen manual para tomar altura. Nadie dijo que iba a ser fácil. Me acuerdo de la primera vez que hice este manual machine pensé que iba a ser una tontera, weón, y en verdad ha funcionado bien. Todo es martillo. Fijamos la primera pieza de nuestra <ríe> nuestra maravilla tecnológica. Tenemos la base de nuestro mano al machine y ahora solamente falta hacer dos Y esto está a 45 grados. Así que... Igual. De repente lo... ¿Por la mitad? Lo cortamos por la mitad y hacemos por lo menos estos dos de acá. Sí. ¿Cómo están las matemáticas? 23 dividido 2... ¡Ah! ¡Ah! 11,5. Sí. Bien. 11,5. Lo voy a dejar en 11 y lo vamos a cortar para que queden los dos parejos. Muchas gracias, señor. Si es que... No tienen la herramienta para hacer este corte, lo más recomendable es comprar dos pedazos de madera más delgado. 45... Bueno, oh, va a dar por el ancho. ¡Suficiente para mí! Ya. Y trata chicos, para que agarre el resto de la rueda. Esto es pura geometría... ...de la NASA. ¿Me pasaría el lápiz que está allá? Ya? Está allá ya la chica. El corte de este va más o menos por acá. Así te aseguráis de que lo, todos los hoyitos entren bien. Este no, es tan, no está 90, está un poco hacia allá. Así que hay que empujarlo hacia acá un poquito. Ahí. Sí, agarra el neumático bien. Y ahora tenemos que ponerlo todo de abajo. ¿Y ese de abajo qué función cumple, Juan? Te agarra la última parte del neumático, aquí, y le da un poco más de estabilidad. Ah. Debemos haber puesto este antes que el otro. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los hoyo guía y ahora no me podemos no meter el taladro desde arriba. 25 grados acá, entonces pues pegamos estos dos juntos y lo voy a prender por acá y por acá, la sierra. Este tope es mejor que sea grande a que sea chiquitito, porque si no la bici se te da para adelante. ¿Cómo no. andáis? Aquí es simple? Este es un manual machine ¿Qué? ¿Te acordás de esta cuestión? Sí, para... ¿Para, ¿Para levantar la rueda? ¿Mm? Es lo mismo pero lo estamos haciendo más chiquitito y lo que no tenemos es bicicleta para probar si funciona Con mi, neum mi neumático de la Polyvan nos no entra habría que desinflarlo Desinflarlo Aquí está el mini manual machine en bruto y ahora lo vamos a enchular con, con algunos cortes para dejarlo más bonito acá para que no te agarre las pantorrillas y después lo vamos a redondear re con el router Le desinflamos la rueda a la policom para que entrara y ahora vamos a ver si es que esto funciona de algo porque lo veo muy chiquitito <risa> <risa> Me hay ¿eh? eso es bueno Espérate, espérate. La pata no hay. A ver si topa primero. Si no está tocando ahora, no topo. No me fijé. ¿No? lo no topa? Ah. Tenéis buena distancia Sí. A veces topo y hay que hacerlo un calado acá. Por suerte no topo porque si no ya estaría rota. ¿Funciona no perfecto? ¡Yish! ¡Cache! Vamos, a probarlo esto Adelante, señor. ¿No? Arrisa, arriba, arriba, arriba, arriba. Grande, bueno. Le saqué la cadena porque si no la cadena hace presión y hace que sea más fácil el manual. Oja. Pero antes le la fuerza que es tan fácil echarlo para atrás, Juan. Bueno. Bajáis el poto hacia el asiento derecho. No, no en diagonal. Derecho para abajo, ¿te agacháis? Y de ahí para atrás. Mucho abrazo. Bajáis, te echáis para atrás y para echarte más atrás acercáis el pecho al, al asiento Ahí echáis el poto para atrás con todo, eso Por ahí vais lo, lo bueno es que cuando te la diáis no rompe la rueda Es como un patín Voy a ponerle pausa a esta cuestión para que Youtube no me... Lo estáis haciendo para arriba, mira Oye, pero funciona el pequeño... sí no, como... si está bien, sí hay que agarrar la confianza y tirarse para atrás, ¿no? El pequeño manual Shin ¿sí? Estáis aquí, ¿verdad? sí Estáis haciendo como esto, y para arriba Tenéis que, tenéis que hacerlo hacia abajo Abajo comprimir para agarrar fuerza Y de aquí tu poto para atrás Va a llegar ahí Pero si tú empezáis a, a tirar tu poto más para atrás Podéis empezar a tirar el pecho hacia el asiento Y voy a colgarte aquí, ¿cachai? Claro Y con eso, no hay bici que no se levante ¿Cachai? Ahora estoy bloqueado con el freno Lo cual es trampa, pero. Pero por eso está tan suavecito el movimiento, porque hay aquí abajo y hacia más abajo. ¿Cachai? Me he dicho el hecho, hay un largo trecho. ¡Vamos Andrés! Eso. Eso es. Primero baja y después te echáis para atrás. Está yendo en diagonal. Ese es el movimiento más o menos. Si lo hacéis más rápido, vais a levantarla al toque. A atrás la <ríe> es un riesgo que estoy dispuesto a correr Flectáis rodilla y brazo, derecho hacia abajo y te impulsáis hacia atrás Con todo Más ¡Oh! Oh. <ríe> Muy bien, <ríe> listo ¿Y ahí le frenáis, frenáis con el freno trasero para equilibrar o tiráis el peso nuevo para adelante? Frenar... Tratáis de echar el peso de nuevo para adelante pero cualquier cosa bloquea el freno <ríe> Bien <¿Qué? ríe> ¡Bacán, ¿Cachai que es como pura técnica, es pura mañana, ¿Pero funciona? Funciona perfecto y es chiquitito y lo puedes llevar en cualquier parte De copiloto <risas> Manuel Machín de copiloto Oye, Andrés, me han preguntado mucho por qué... ¿Qué pasó con, con tu polígono? La tiene Matías, me la robó te la robó Mati Cuando compramos las bicicletas, las compramos directamente a Polygon Y al final me guié por las tablas de tallas que aparecían en la página Y cuando llegó me di cuenta que era un poco chica Leí la oportunidad ¿Un poco chica? alto chica! ¡Un <risa> monopatín! Este marco es más largo, el de la M es cortito claro. Entonces el dropper quedaba muy arriba y me molestaba No entraba un dropper más largo, iba pedaleando para arriba con el asiento, el... con las rodillas flectadas Claro, al final tomé la decisión por talla y esperando que algún día llegue una talla él a Veo que por talla debiste haber elegido XL Esta, esta XL me queda bien <risa> Y a mí me queda chica Primero abajo y después para atrás Es Si tiráis el poto en vez de como para atrás, para arriba Para atrás, para abajo Vais a ser más peso Ahí Pero pon cara de vivo Si, sí, los que la Super <risa> bueno. bien, weón. Bueno. Bacán. Y Andrés, si te gustó tu nuevo Manual Machine, dale un like. Si tienes algún amigo que pueda aprovechar de aprender un poco de técnica con esta rareza hecha en madera, con muy poca madera y algo de creatividad. Compárteselo y que tenga paciencia para hacerlo. <ríe> y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. <ríe> Nos vemos en el cerro. ¡Oh!